A 30 segundos. Está o sea, subiendo del no? todo. Uno... ¿Abatido? Que buena, que buena. Joder, o sea, no la pega, ¿no? Sí. Otro por la que ha bajado. ¿Uy, se la pegué? Buena. ¡Uh! ¡Bueno, me loco! ¿Abatido? ¿Abatido otro? ¿Queda otro más ahí? ¿Abatido también? Mira, hay que hacer una cosa, estar juntos y dos, pensar las cosas dos veces, aunque sea Y o ya es. está Eso es lo que tenemos <ríe> lo que hacer hagamos esas dos cositas, hay más probabilidades Vamos Vamos a Fields Vamos a Fields Fields no, vale. Creo que, ahí, creo que ahí solo, solo, solo de mira tío ¿Hemos ido por estos o qué? Sí, yo no tengo armas Ahora, en cuanto pille alguna... Vamos Igual Vale, yo estoy ready Yo voy sin placa, ahora Batido uno ¿No? Buenísimo oh, okay. oh, Está aquí el ya, otro amigo man, Tiene muy buena Estoy contigo, Blanco Taket Vamos, bueno Como bueno, fenomenal te dejo ah, no, He cruzado aquí a esta tienda que... eh. Vale, la me dio la kill aquí en de este, ¿sí? Está aquí enfrente mío Blanco Ha batido, me disparan derecha Derecha, derecha derecha. Dice ¿Sí? uno aquí, aquí uno Ese es el que me disparó. Ahí dentro, dentro este, Ahí dentro, ahí dentro el primero, el segundo. El primero que salió. Mhm. Está. ¿Puedo coger la CTE? Te sientes bien, ojito. Ah, bueno, Como tuyo. Me pide el otro. Unísimo equipo. Así me gusta. Y tan guau. Bien, bien, bien. Está cayendo un gula. Cayó un gula por la caja, creo. Cayó un gula por la caja. Sí, está en la caja, está en la caja. Un equipo un peor, bueno peor. Otro uno. El otro un Booker. de la barrera Sí, sí ¿Le fundimos la barrera o qué? Cuenta Oh, qué buena no, Qué buena Yo también Atrás, no, mía ¿Vale? Llanco, no, no, Blanco, blanco, bueno buena. Así, ¿viste? Juntos, comunicación No falta más nada Sí, sí patas más Oh, que me ha pegado un quick Vale, Frack uno ha escapado, tío, justo. Otro ahí. a uno. ¿Cómo me estás dando, supo? Yendo por ¡No! Puta madre. Se, se la casa. ¿Tío, tío? No, ¡Oh, tío! la tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Muerto! ¡Oh, tío! matado matado, tío! No, no, otro, equipo. otro equipo. chicos. Ten party? Joder... ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Vamos a aguantar aquí, tío. Sí, aguanto, aguanto. No te placa. Toma. Bueno, vamos a aguantar lo más que se pueda aquí. Otro precision, pero vamos bueno, a ver, bro. ¿Qué coño es esto? Estoy aguantando las caleras. Vale, no vale. Pero me, me ven por el santano. Madre... Ahora se están pegando. Yo creo que deberíamos ir mejor a... no, no, no, no, no. Está subiendo, está subiendo. Va subiendo. Qué precisión más falso, Se están pegando con otra peña, eh. Te va, te va sí. no, tío. Vaya, nah, sí es que Demasiada bueno. gente, bro, demasiada gente. Sí, sí, sí. Hay, hay liquidación en un momento, ¿no? ¿Cuánto es la liquidación? de Bien Joder ¿Tú cogiste fantasma? ¿Fenomenal? Vale, yo cojo fantasma, también. Ah, gente abajo, gente abajo ¿Vamos por los de abajo? ¿Nas abajo? la tienda la tienda, la tienda. La tienda. Es hijo de puta, hombre. <risa> es una puta bala, tío, lo dejo de ver. Tiene auto. No me lo creo, tío. Ah, no, estaba haciendo un corazón. <risa> Hay Qué gente por la tienda, tienda, tienda, tienda. por esta tienda, por esta tienda. Hay gente. Se están disparando dónde. De la tienda, de la acá, de allá. De lo quiero marcar. Mira, en el camión, camión, camión, camión, adelante. Bro, esta arma lo no tiene hoy coil, tú. llegar, el este. ¿Dónde están? Están aquí dentro. Caño, aquí adelante. Me pongo silencio mortal. Están de izquierda de la casa, eh. Lleva Aquí tiene ah, un ¿eh? enemigo. Enemigos, enemigo, Gulak. no lo he oído, o sea. Está adentro, está adentro. adentro donde? ¿En la casa? Si sí, tiro OV, si tenéis para OV. No, sí. yo no tengo. Ok. No, no sé, bueno, no lo he dicho, estaba adentro. Ah. Vale, ahora si no, tú estás adentro y yo me metí contigo. ¿Por qué no ahí, vale? Del, del contrato. Los veo. ¿Blanco? Son, son, es un timentero ¿eh? Es, está, ese es el único que está más izquierda Vale Hay uno en esa roca que está piqueando azul, ¿eh? Vale Le tiro ataque te pego otro ataque, ¿vale? No, no, le no, no, la no, la no la le tiré, no le tiré ataque tengo, tengo. Ah, vale, vale, vale Guardo, Guardo el ataque R, a... ¡Derecho, derecho, derecho, ¿Vale? derecho, derecho, derecho, Un pavo derecho Con camión, con camión Vale Se baja el camión, ¿eh? Y si hay otro at atrás del camión wow. Le tiré ataque, le tiré precision Le tiré precisión al camión Cracket camión. ¿A batido? Cuidado, Buena Usamos un poquito, fenómeno Usamos, usamos, Te vale, pongas Vale, tenemos un contigo entero puseando ahí a la casa Vale, vale, vale me, con sean, me la sean, me la sean los de la casa Cuidado ahí, Vale, vale Hay que cerrarlos de la casa Dejarlos que vengan, tío Sí, pero yo los quiero mantener en la línea Cracket, cracket, del de esa piedra. no, no, no acuérdate que va muy rápido, madre. ¿Qué es esto? Cracket, el que está frente mío. Batido. Like Buenísima buena Buena, buena, buena, buena equipo Buena, buena equipo Buena suerte Buena Ala, ala, ¿te gusto? Ah, que ahora no es un helicóptero, es un coche. Un poco cutre, la verdad. Qué coche más chulo, ¿eh? Es como de niños pequeños. Mira, mademana, es bico, es riquísimo, ¿lo ves? <risa> es <El> bico, bro. <risa> Esperad. Bueno, ahora.